Señor presidente, señorías, las medidas de austeridad, además de demostrarse ineficaces para combatir la situación de crisis económica, han perjudicado gravemente en los últimos años a las clases medias y sectores más vulnerables de nuestro país. Los niños y niñas no han sido ajenas a esto. Seguimos encabezando los índices de pobreza infantil de la, unidad, de la, de la UE y estamos a la cola en la dispensa de la protección social a la infancia. En los últimos cinco años del Gobierno del PP, los niños en riesgo de pobreza y exclusión social han pasado de representar el 32,4% en el 2011 al 34,4% en el 2015. En el mismo periodo, se han incrementado también la tasa de niños que viven en hogares que sufren pobreza crónica, pasando del 18% en el 2011 al 21,4% en el 2015. Esto sin mencionar el aumento de los niños que viven en hogares con privación material, doblando y pasando del 5% al 9,1% en el 2015. La pobreza infantil en España es de 7,5 puntos más elevada que la media europea. Hoy, una niña española tiene menos oportunidades que una niña de cualquier otro lugar de Europa por las políticas de recortes que han llevado a cabo hasta ahora. Nosotros no queremos que nacer en España suponga un agravio comparativo en relación al resto de países vecinos europeos. Pero, es más, las tasas de pobreza o exclusión social infantil difieren y mucho entre las distintas comunidades autónomas. El indicador AROPE calculado según el umbral autonómico, pasa del 25% en el País Vasco al casi 40% de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o Canarias. Destinamos únicamente un 1,3% del PIB a la protección a la infancia, mientras que la media de la UE es prácticamente el doble, 2,3%. No se están destinando los recursos ni mostrando la voluntad política para garantizar el futuro de nuestros niños. Señorías, hay algo en lo que vamos a la cabeza de Europa, en los índices de pobreza infantil. Podría continuar con las cifras, únicamente reflejan una realidad social dura, alejada de los discursos triunfalistas a los que nos tienen acostumbrados. Es posible que la pobreza infantil en nuestro país no se corresponda con los estereotipos de pobreza que tenemos no hablamos de niños descalzos o que buscan comida en los contenedores. Hablamos de una pobreza más invisible y no por ello menos dolorosa. De niños que no pueden comprar su material escolar, comer en el colegio y a veces ni en casa. Y en definitiva tener sus necesidades más básicas cubiertas. Niños excluidos de la igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno de su personalidad, lo que en pocas, no en pocas ocasiones conlleva problemas de aprendizaje, abandono escolar, problemas psicológicos, de salud o malnutrición. Los recortes del Gobierno, pero también el de los gobiernos autonómicos, están hipotecando el futuro de los niños españoles y, por consiguiente, hipotecando el propio futuro de nuestra sociedad. Actualmente, uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Estas tasas de pobreza, han repercutido en el bienestar de la infancia y de los hogares con niños de manera drástica. Esto sitúa la pobreza infantil como un problema estructural que requiere de políticas e inversiones públicas para garantizar los derechos del niño, su futuro bienestar y el de conjunto de nuestra sociedad. La actual prestación familiar contemplada en el artículo 351 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8 2012, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la la Ley General de la Seguridad Social es un claro ejemplo de la insuficiencia de prestaciones económicas destinadas a paliar esta situación tan grave, por lo que atraviesan de los niños y niñas en nuestro país tan solo 291 euros al año de asignación por hijo, con algo menos de 25 euros mensuales por crianza de menor, cuando, por ejemplo, las cuotas de comedor en un colegio público superan los 90 euros mensuales, poco se puede hacer. Por ello, desde este grupo venimos defendiendo la necesidad de incrementar de manera considerable la cuantía de dicha prestación no contributiva en el sentido de la propuesta formulada. También entendemos que los umbrales de ingreso familiar para acceder dejan fuera a muchos menores en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Y ejemplo de ello es que en los últimos cinco años el riesgo de pobreza en hogares con adultos ocupados han pasado desde el 13,5% en 2011 hasta el 16% en 2015. Por lo que también compartimos que se eleve los umbrales de ingreso familiar para acceder a la prestación. Medidas de esta índole tendrían un efecto positivo a la hora de reducir la pobreza infantil severa y extrema y a dejar el riesgo de pobreza de muchos hogares con menores. Pero dicha, manera, dicha medida de manera aislada se quedaría aún lejos de solucionar el problema de la pobreza infantil. Por ello, entendemos que la misma debería ser complementaria a una mejora sustancial en el sistema de rentas mínimas en las distintas comunidades autónomas que establecieron un marco de garantía de rentas. El Comité Español de UNICEF defiende a medio plazo la necesidad de una prestación universal, aun siendo conscientes de que la misma tendría unos costes elevados, 10.048 millones de euros. Tan solo seis países de la de la UE, entre ellos España, no tienen una prestación universal por hijo y esos seis precisamente están entre los diez con mayores tasas de riesgo de pobreza infantil. Entendemos que las prestaciones universales como lo son, en cierta medida, las pensiones considerándolas no contributivas, además de tener efectos en la reducción de la pobreza, suponen medidas preventivas frente a la pobreza y a la exclusión social. Otras medidas a considerar son las de las medidas universales y progresivas, con mayor prestación en los hogares de mayor riesgo de pobreza o de pobreza severa o extrema, o con límites de renta, como se plantea, pero progresivas en atención a la entidad de la pobreza. También vemos necesario estudiar opciones para que las medidas destinadas a establecer una garantía de renta que sean sufragadas por los impuestos y no desde la seguridad social, como es el caso de esta prestación no contributiva. No podemos olvidar, señorías, que el 85% de las personas adultas pobres son hijas de familias pobres, por lo que hemos de hacer todo lo posible por desarrollar todas las políticas públicas equitativas que sean necesarias, que sirvan para minimizar y revertir la pobreza infantil y que garanticen todos los derechos para todos los niños como una garantía elemental para tener unos mínimos niveles de bienestar social, de calidad educativa, de capacidad productiva o de pensiones. Es por ello que la posición desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Común Podem en Marea es favorable a la toma en consideración de la presente proposición de ley, por entenderla un avance para afrontar esta realidad atroz, atroz perdón, que supone la pobreza infantil, pero entendiendo la necesidad de establecer fórmulas que avancen más allá a los efectos de garantizar el bienestar de nuestra infancia. Muchas gracias, senador